Bueno, estamos haciéndole una revisión a Enola. Enola sube una alteración cardíaca, entonces hemos puesto unas medicaciones, que, unos medicamentos que pueden afectar al riñón, entonces es importante tomarle muestras sanguíneas para ver que la funcionalidad del riñón sigue siendo correcta. Entonces, bueno, la, como ahora está tranquilita, le hemos podido sacar de aquí de la pata y vamos a llevar la sangre al hospital para que veamos si va bien la medicación y todo. El cuadro respiratorio, eh, por el que sospechamos que tenía un problema en el corazón, ha mejorado mucho. Así que parece que va bien la cosa. Pero, está mucho mejor. Antes ahogaba, antes daba un paso y se ahogaba. Y ahora, pues, eh, pues al menos puede dar una vuelta, teniendo en cuenta que es muy mayor. También, que yo creo que tiene el corazón uh -huh. bastante mal. Pero bueno, mientras ya esté bien... Mientras ella esté bien es lo importante para tener sus medicamentos.